Hemos estado en la alegría esperanzadora, porque sabemos conscientemente, hermanitos, que yo aquí esa pena, ese dolor, ese sufrimiento va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos en la resurrección con el Cristo vivo presente, que Él vence, va a vencer siempre. No ayer, sino que hoy y mañana, hermano querido. Ahora el problema, como vamos diciendo siempre, es el tiempo. El tiempo que nosotros quisiéramos que el dolor, la pena, el sufrimiento fuera ya, ayer. Y a lo mejor hay un tiempito más, un tiempito más que el Señor sí nos va a dar y permitir salir adelante. A nosotros, a esos seres queridos que nosotros estamos orando en intercesión. Y si sí, ya estás pensando a quién voy a nombrar, a Santa Mónica con San Agustín, tenemos que tenerlo claro hermanito, San Agustín ha dicho ahí en su confesión gracias Señor porque no me convertiste al tiro, ese bagaje de sufrimiento, de fortalecimiento, de purificación que tuve me ayudaron para ahora en este minuto yo poder servirte mejor. Y a su madre, gracias por no claudicar un año, dos años, cinco años, veinte, treinta años. Entonces, ahí las mamitas pidámosle a Santa Mónica que nos dé la paciencia. Yo digo, Santa Mónica, y ayúdame, que ojalá no sean treinta. Bueno, pero sabemos que el tiempo del Señor es mejor que el tuyo y que el mío. Y veamos aquí qué nos va a decir esta palabra ayudándonos a convertirnos cada día un poquito mejor. Y en Romanos 15, 13, mira lo que nos dice el Espíritu Santo, nos ayuda a, a ver cómo podemos hacer vida esta palabra. Que Dios, de quien procede la esperanza, llene de alegría y de paz su fe, y que el Espíritu Santo con su fuerza los colme de esperanza palabra de Dios hermano, que Dios de quien procede la esperanza de él viene no la esperanza del dinero, del poder, de la yoga de, de, de la vidente de, de, nada hermano viene de él y que nos llena de alegría y de paz él, es esa paz verdadera la paz que no depende de lo que tengo, de lo que soy de lo que me dicen o no me dicen yo hoy yo tengo mucha paz, pero no es culpa mía que la pierda, vino al vecino. Hoy oh, mira, hoy oh, mira lo que pasó. Y yo estaba en paz, pero lo que pasó me la quitó. ¿De qué depende tu paz, hermana hermano querido? ¿De qué depende? Realmente depende de que tenemos al Señor en nuestro corazón. Le hemos entregado nuestra vida para que nos guíe. Le hemos entregado nuestra familia. Nosotros ponemos nuestro ah, pececito nuestro 1%, y él pone el 99, él multiplica, pero él no puede hacer nada, hermanitos queridos, si no es con tu consentimiento. Con su fuerza nos colma de esperanza, esa esperanza que nunca debe fallar jamás, hermanos queridos. Lo único que quiere Satanás es que yo pierda la esperanza, pierda mi alegría, que no, no no puede ser. Y sí, hermanos queridos, sí puede ser. Así que con el amor del Señor, con esa luz maravillosa que nos ilumina, aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Bendita luz que me ilumina, bendito amor. que me alimenta, bendita paz, que me sostiene, bendita luz, que me ilumina, bendito amor, bendita paz. Tu amor